Como estudiante de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara, sabes que tu proyecto es el eje central de tu formación. A partir de su diseño y operación, es que pones en práctica los diversos temas y contenidos que abordas en tus asignaturas, semestre con semestre. Pero, ¿no te ha pasado que en algunas ocasiones estás atorado? No sabes por dónde iniciar o por dónde continuar. Y aunque tienes todas las ganas del mundo, Sientes que te hace falta un pequeño empujón que te ayude a salir de ese atolladero conceptual o metodológico. A veces, platicarlo con tus compañeros y amigos te ayuda a seguir avanzando, pero ellos no siempre tienen información de primera mano y especializada que te ayude con tu tema, porque ellos mismos también tienen su propio tema y regularmente diferente al tuyo. Ahora imagina... Un espacio donde puedas encontrarte con compañeros que estén trabajando el mismo tema que tú, sin importar en qué grupo estén, qué semestre estén cursando o su lugar geográfico de residencia. Además, imagina que en ese espacio podrás encontrar bibliografía especializada, proyectos similares y recomendaciones de asesores especialistas en el tema. Bueno, pues ese espacio lo hemos creado para ti. Se llama Comunidades de Conocimiento en Gestión Cultural Es un proyecto del Cuerpo Académico de Gestión de la Cultura en Ambientes Virtuales. Tiene como propósito facilitar la conformación e interacción entre comunidades de interés temático de la licenciatura en gestión cultural y que permite la socialización y construcción colectiva de elementos conceptuales, metodológicos y operativos para el mejoramiento del trabajo académico y, en especial, de los proyectos integradores. la propuesta es que vayamos armando juntos una red social de intercambio de aprendizajes especializada en proyectos culturales conformando diversos grupos de interés temático y esperando la participación activa de la comunidad universitaria para gestionar la información y el conocimiento de manera colaborativa apostándole a la inteligencia colectiva en estas comunidades de conocimiento todos tienen algo que aportar información experiencias proyectos, ideas, dudas, preguntas, sugerencias, archivos, videos, bibliografía. Artículos, contactos, Solo tienes que entrar a gestioncultural.udgvirtual.udg.mx diagonal comunidades. Abre tu cuenta, crea tu perfil y participa en algunos de los grupos temáticos. ¿No encuentras uno con tu tema? Una de las ventajas de la red es que puedes crearlo e invitar a más personas a que lo enriquezcan. ¡Vamos! ¿Te gusta la idea? ¡Te estamos esperando! Comunidades de conocimiento en gestión cultural Regístrate Encuentra Intercambia Documenta